Gracias por, in, por, por unirse a nuestras charlas de Dramas Comares en Costa Rica. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo que es el, eh, una relación amorosa con la fuente de la fortaleza y el soporte. El ser que nos da todo el apoyo, toda la fortaleza. Pues vamos a empezar con un momentito de silencio. Conectándonos con este ser de amor. Gracias. Y ahora en este momentito de silencio, conectándonos con este ser de amor, que es Dios, el alma suprema, vamos a invitar al alma suprema, a Dios, a esta fuente de todas las virtudes y cualidades, al ser supremo estar con nosotros durante este ratito, y vamos a hablar de, de él. Lo invocamos a estar con nosotros y lo invitamos como nuestro invitado especial. Con Shanti. Buenas noches. Y otra vez, gracias por unirse a nuestras charlas. Hoy vamos a hablar de este tema que a mí me encanta y es sobre el Ser Supremo, sobre Dios. Hay tantos nombres que se le han dado a este ser, tantos, tantos nombres que se le han dado a Dios, como yo, Jehová, Ishuar, el alma suprema, Alá, Dios. Cada, una de estas, cada uno de estos nombres que se le han dado a Dios eh, expresa una cualidad de Dios, describe algo de Dios. Entonces es interesante como ver cuan, que este ser, este ser es recordado por, la, por toda la humanidad. Por toda la humanidad, aún aquellos que se dicen ser ateos, eh, muchas veces se dicen ser ateos por, se consideran ateos, porque no lo conocen, no saben que es, que es un ser de amor. Muchas veces a Dios se le ha culpado por ser aquel ser que causa calamidades, que trae enfermedades, que, que trae la muerte y cosas por el estilo. Y esto hace que muchas veces las personas se distancien de, de él. Y voy a decir él, pero realmente en Brahma Kumaris entendemos que es, que es el alma suprema. Y el alma suprema no es, no tiene, no es femenino ni masculino, es un ser de luz. Entonces, vemos como toda la humanidad, incluso eh, los profetas, incluso los que se consideran santos, incluso los líderes religiosos, están siempre señalando a este ser, señalando hacia arriba. Entonces, este ser supremo, el alma suprema, Dios, ha sido recordado por toda la humanidad. Y ha sido recordado porque al recordarlo, Obtenemos algunos logros, muchos logros, no algunos, muchos logros, obtener, nos hace sentirnos bien, nos hace sentirnos más llenos de paz, nos hace sentirnos más llenos de fortaleza, nos hace sentirnos más llenos de poder espiritual. Entonces es interesante ver cómo este ser, eh, de nuevo, toda la humanidad lo busca, lo recuerda, quiere sentirse más cerca de él, quiere conocerlo mejor. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. En Brahma Kumaris entendemos que, que Dios es un ser de amor. Voy a usar la palabra Dios, pero ustedes pueden usar la palabra que ustedes quieran, el Padre Supremo, el, el Alma Suprema, el Ser Supremo, lo quieren llamarlo. Yo voy a referirme a ese ser como Dios. Pueden también usar o la palabra fuente de todas las virtudes, fuente de todas las cualidades, de todos los poderes. Entonces, en Branco Maris entendemos que, que Dios es un ser de amor. Dios es un ser que solamente quiere vernos felices. Quiere ver a todos sus hijos felices, toda la humanidad. Todos somos hijos de Dios. Un mismo Dios para toda la humanidad. Un mismo Padre espiritual para toda la humanidad un padre espiritual que quiere ver a sus hijos felices, un ser espiritual que quiere enseñarnos a acercarnos a él, que quiere que nos comuniquemos con él, que quiere que le hablemos, que quiere que le contemos todo lo que está en nuestro corazón, que quiere que, que nosotros nos sintamos muy cerca de él. ¿Y por qué quiere que nos sintamos muy cerca de él? Porque quiere que, que le contemos todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que está en nuestra mente. Porque Dios sabe que este, en este momento en nuestras vidas hemos, hemos llegado a un punto de mucha falta de fortaleza. Nos falta más fortaleza espiritual. Nos falta más paz, nos falta más, más sabiduría, nos falta más, más estabilidad eh, a afrontar situaciones retadoras. Entonces eh, Dios sabe que al yo conectarme con Él, y al yo voy a empezar a desarrollar esa relación de amor de corazón a corazón con Dios. Y voy a empezar a llenarme de todas sus fortalezas, de todo su poder, de toda su fortaleza, de todo su amor, de toda su paz. Y así voy a empezar a poder ir por la vida disfrutándolo mucho más. Entonces en Brahma Kumaris entendemos que Dios ha sido recordado por la humanidad, como decía antes, lo, la humanidad lo recuerda, pero también se ha recordado como el ser que, que es un protector, que es un ser de luz, que es un ser que nos guía, que es un ser lleno de compasión, lleno de benevolencia, lleno de pureza, y si les pregunto a ustedes, ¿cómo ha sido, cómo es que usted, eh, qué, car qué cualidades vendió qué características ven Dios? Usted va, va a tener sus propias ideas, ¿no? Entonces, eh, al Dios he recordado de esta manera, es porque en, cual, en algún momento hemos sentido su protección, en algún momento hemos sentido su guía, en algún momento hemos sentido su, su, su paz. Por eso recordamos eso. Entonces, en, en, en verdad, es entender que Dios es un ser 100% de paz, un ser 100% amor. Un ser 100% puro. Dios es luz. Dios es el alma suprema, el ser supremo. Como este cuadrito que ven atrás, creo que tal vez no lo puedan ver. Vamos a ver si este puede verlo. No sé si se puede ver ahí en el cuadro. Entonces es un ser de luz. Un ser de paz. Energía constante. Energía eternamente llena de todas estas cualidades, llena de todas estas virtudes, es un ser que es energía, es luz, pero es luz consciente, que es amor, que es paz, que es fortaleza, que es poder, que es dicha, que es compasión y entonces al nosotros empezar a entender más y más quién es Dios, Dios no, como decía anteriormente, no es aquel que castiga, no es aquel que manda calamidades, no es aquel que manda enfermedades o muerte. No, eso los es Dios. Si Dios es nuestro Padre espiritual y si ustedes son padres de familia, madres de familia, ¿qué quieren para sus hijos? Todo lo mejor. ¿No es cierto? Quieren todo lo mejor para sus hijos. Entonces, ¿qué va a querer Dios? Que nuestro Padre supremo, Padre espiritual para nosotros sus hijos. ¿Qué va a quiere? Felicidad, fortaleza, paz, amor, sabiduría, ecuanimidad, alegría, contentamiento, estar feliz. Es lo que, va, es lo que quiere para nosotros. Entonces... Entendemos también y sabemos muy bien que, que las situaciones de los, del día, las situaciones de la vida nos afectan y, y estamos como en un vaivén constantemente, ¿no es cierto? A veces nos sentimos muy estables y muy bien y muy llenos de paz, a veces vienen malas noticias y nos sentimos, ¿verdad?, afectados por esas malas noticias o a veces alguien nos dice algo duro y nos afecta. Entonces estamos como en un vaivén, sube y baja emocionalmente, sentimientos, etcétera. Entonces podemos empezar a desarrollar cualquier relación que queramos tener con, este, con, con Dios, con, con el alma suprema. Cualquier relación que queramos tener con este ser tan bello, la fuente de todas las virtudes, la fuente de todas las cualidades, todos los poderes. Y podemos empezar a tener una dulce conversación de corazón a corazón y contarle todo lo que está en nuestra mente todo lo que está en nuestros corazones, todo lo que está en nuestras inquietudes, lo que queramos contarle. Entonces vamos a tener en este momento una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña meditación y hacer este ejercicio. Entonces me siento en forma cómoda. Respiro profundamente. Inhalo exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo. Y al sentirme en este espacio de silencio, Recordando a mi Padre espiritual, al alma suprema, a Dios, al Ser Supremo, al Ser que me ama incondicionalmente como su hija que soy. Dios mi Padre espiritual yo soy su hija y como su hija que soy tengo derecho a estar muy cerca de mi Padre espiritual tengo derecho a sentirme muy muy cerca de Él y abrirle mi corazón y contarle todo lo que quiera hablarle en una forma muy natural, en una forma muy natural, muy sencilla, muy abierta y contarle lo que quiera contarle. Y así empezar a desarrollar una dulce relación, una dulce conversación de corazón a corazón con mi Padre Supremo, el ser que me ama y quiere ayudarme a estar más llena de paz, quiere ayudarme a estar más feliz, a tener más sabiduría al afrontar situaciones de la vida. Quiere ser mi mejor amigo, quiere ser mi amigo. Quiere ser mi compañero, quiere ser mi profesor, mi guía. Así yo entiendo que, que Dios es ese ser tan lleno de poder, de autoridad todopoderosa. Y con Él puedo tener cualquier relación que quiera tener. De alma a alma. De yo el alma. Mi Padre espiritual, el alma suprema. Cualquier relación que quiera tener. Puede ser mi mejor amigo, puede ser mi consejero, mi guía, mi profesor. Mi madre, mi padre. La relación que yo quiera tener. Y así... La alimento al tener esta conversación de corazón a corazón, de comunicarme con él. Saco un ratito ahora de silencio para contarle lo que quiera contarle. Enchante. al yo entender que yo puedo tener cualquier relación que yo quiera con Dios que es tan sencillo como conversar como converso con mis amigos como converso con mis familiares así es de sencillo conversar con Dios solo que no lo hago es, eh, verbalmente sino lo hago de de alma a alma, yo el alma con el alma suprema, de corazón a corazón. Es una conversación de silencio en silencio, una conversación en silencio. Muchas veces no tengo también siempre que conversar, puedo sentarme sentir, sentir su presencia, sentir su compañía, sentir su amor. Pero es importante entender lo bello que es alimentar esta relación. ¿Y cómo es que me siento cerca de alguien? Me siento cerca de alguien al yo comunicarme, al yo comunicarme, conversar, como lo decía anteriormente. Eso me hace sentirme más cercana. Entonces yo, al yo abrir, como decía anteriormente, yo abrir mi corazón a Dios, yo abrir mi mente y mi corazón a Dios y yo empezar esta dulce conversación con el Ser Supremo voy a empezar a sentir más su compañía, voy a empezar a sentir más su presencia, háganlo para que vean, si ya lo, ya, si ya lo hacen, excelente, y si lo hacen más o menos, realmente les, les sugiero que lo, hagan, que lo hagan más todavía, porque vivimos en tiempos muy retadores y en tiempos muy inciertos, y... Y también vivimos, hemos creado los hábitos de afectarnos muchas veces, no, no todas las personas, pero muchas veces fácilmente por las circunstancias, las personas, etc. Entonces, entre más yo empiezo a tener esta relación con este ser que es la fuente de todas las virtudes, la fuente de todas las cualidades, voy a empezar a sentir y a notar en mi vida muchos logros, muchos logros, voy a empezar a notar que, que empiezo a ser coloreado por la compañía de Dios, empiezo a ser coloreada por la compañía de Dios y coloreada de qué forma, como Dios es la fuente de todas las virtudes, de todos los poderes, de todas las cualidades, como el amor, la paz, la paciencia, la tolerancia, la la etcétera, etcétera, el amor, la felicidad, la pureza, etcétera. Entonces voy a empezar a notar que entre más yo desarrollo esta relación con Dios, con el ser supremo, más voy a empezar a sentir más su paz, más voy a empezar a sentir más su amor, más voy a empezar a sentir más su fortaleza. Su fortaleza me colorea con sus cualidades y virtudes y poderes, como decía. Entonces, voy a dar más voy, de una forma muy natural, irme coloreando, irme llenando de su belleza espiritual y a la vez no voy voy sintiendo mucho su compañía entonces nunca me voy a sentir sola porque voy entonces la presencia de Dios empieza a ser muy real muy natural y voy a empezar a sentir como decía anteriormente más sus cualidades entonces me voy llenando más entonces llenando más de sus cualidades de su fortaleza de su de su amor y yo voy llenando más del amor de Dios a yo estar en el recuerdo de Dios en una forma natural, en una forma muy natural, empiezo a recordarlo cuando estoy cocinando, empiezo a recordarlo cuando me levanto, cuando estoy durante el día haciendo cosas, eh, al, antes de comer lo recuerdo, yo ofrezco la comida a Dios, y eh, al igual que por la noche le cuento de mi día, etc. Entonces en una forma muy natural, Empiezo a, tener, a, a fortalecer y nutrir esta relación con Dios, con este ser que es, que es el océano de la compasión, lleno de amor, lleno de paz, lleno de, de dicha, lleno de pureza, lleno de fortaleza, de poder espiritual, etc. Entonces veo que muchos rasgos de personalidad, hábitos que he tenido por mucho tiempo, que quiero ir cambiando y que he querido cambiar, fácilmente van siendo sustituidos más y más, por estas cualidades, y si antes era me era más fácil irritarme, ahora me es menos fácil irritarme, si antes me era más fácil molestarme con alguien, ahora me es menos fácil molestarme con alguien, si, alguien, si antes me daba más miedo, x ambiente, ahora no, no me afecta, etcétera, etcétera, entonces veo cómo al yo empezar a, a tener más una cercanía, una, una relación más íntima, más, más cercana con Dios, empieza a ser muy natural para mí ir a Él para toda, en todo momento. Me empieza a ser muy natural para mí recurrir a Dios ante cualquier situación, como mi soporte, como mi sostén, como mi guía, como mi consejero, como mi, mi profesor, mi compañero y así poder ir por la vida ante cualquier situación retadora, ante cualquier situación eh, difícil, ante cualquier situación incierta con más fe, con más seguridad con más fortaleza, con más ecuanimidad. En cierta forma, hay momentos en que no, no podemos hacer nada al respecto. Es como que es invocar esa presencia de este gran amigo, de este mejor amigo, de este gran compañero, invocar la presencia de Dios y decirle, te lo entrego te lo entrego y, y me dejo guiar por vos. Y es mágico lo que sucede muchas veces, porque es, hay situaciones tan grandes, tan retadoras, que no sabemos ni por dónde empezar, ni por dónde continuar. Entonces eso, tener esa relación que hemos ido día a día nutriendo, día a día alimentando, día a día fortaleciendo, entonces pues esta relación que con el tiempo hemos ido fortaleciendo al yo tener esta, esta dulce com, com conversación, cercanía, con, eh, recordando a Dios tan frecuentemente durante el día. Al yo ir alimentando esta relación, entonces en situaciones difíciles, retadoras, fuertes, sabemos a quién recurrir, pero no con una fe ciega no con una fe, en base a mi experiencia de ese amor de Dios, en base a mi experiencia de esa compañía de Dios, en base a mi experiencia de esa presencia de Dios en mi vida. Lo siento cerca de mí, lo siento acompañándome, lo siento tomando, tomando mi mano, guiándome. Entonces... Vemos cómo es importante, y es necesario, en los tiempos que vivimos, siempre es bello tener muy fuerte esta, esta, esta relación con Dios, una relación muy íntima, esta comunión con Dios, muy íntima, muy cercana. Pero en estos tiempos que vivimos es todavía más necesario, más necesario porque muchas veces no sabemos qué va a suceder de un momento a otro, de un día para otro, de una semana para la otra. Y... Y entonces es, es ir alimentando este poder interior en base a esta comunión, esta relación con Dios. Pues, ¿Qué puedo hacer yo para, ahora como unas prácticas, ¿qué puedo yo hacer para, para cada vez más alimentar esta relación con Dios? Irla haciendo cada vez más natural, y haciendo cada vez más, más este, más natural, más cercana, más, más real entonces podemos empezar a hacer ciertas prácticas como para, para hacerlo más frecuente en el día y al despertarme, al levantarme ¿cuántos de ustedes le dicen buenos días a Dios? entonces decirle buenos días recordarlo al despertarnos abrir, al abrir los ojos y antes de empezar el día también hablar con él un ratito Puede ser un minuto, depende del tiempo que tengamos, puede ser un ratito más, pero, pero es, es empezar también a crear más este, este disfrute de estar en ir hacia adentro, conectarme, conectarme con el ser espiritual que soy, conectarme con Dios, disfrutar de este silencio, de esta quietud en ratitos que tengamos durante el día. Entonces, hasta el desayuno lo podemos comer en silencio, recordando a Dios, si se puede. A veces con mi familia estamos y y a veces no, no, es, no es práctico, pero bueno, los ratitos que se puedan. Durante el día, recordarlo lo más que podamos. Podemos, hay unos ejercicios que en Brema con Maris de Costa Rica lo, lo hacen, es pausas de paz. Entonces, recordarlo, como tomar ratitos durante el día, y tomarse una pausa, ir hacia adentro, conectarse. Y, al cocinar, recordarlo, porque toda esa energía está yendo hacia mi comida. Al comer, antes de comer, recordarlo, ofrecerle la comida a Dios y también comerle en su recuerdo. Si sí, el ambiente no... Muchas veces podemos, tenemos que estar en, con otras personas, pero bueno, también podemos estar conectados en nuestra mente, ¿no? Con Dios. Y por la noche también contarle de nuestro día. Contarle de nuestro día, contarle de nuestras inquietudes, contarle de... De lo que queremos mejorar en nuestra forma de ser, de lo que queremos cambiar, de lo que queremos fortalecer, de, de cuanto más queremos recordarlo, cuanto más queremos hacer esta práctica muy natural de estar en, en este recuerdo de Dios. Y, y por la noche antes de dormirnos también decirle buenas noches y visualizarnos cubiertos bajo su, su protección toldo de protección y también crear el hábito cuando tengamos que tomar decisiones eh, ir hacia hacia adentro ir hacia él y también sentir como la guía de dios ante cualquier decisión que tengamos que tomar entonces es un tema muy lindo pero sí o sea a veces hemos creado el hábito de, de ir hacia otras personas buscando soluciones buscando respuestas buscando y consejos, etcétera, y está bien eso, pero, ¿cuánto vamos primero a Dios?, ¿cuánto hemos creado el hábito de ir primero a Dios?, al Ser Supremo, nuestro Padre espiritual, que nos dé su consejo, que nos dé su guía, que nos ayude a entender mejor qué situación, qué relación, etcétera, entonces, los, um, les sugiero, los, los dejo con esta inquietud, ¿verdad? De, de, de la belleza, de la belleza de este ser, la belleza que es esta relación con Dios, de corazón a corazón, haciéndola muy natural, muy, muy natural, muy íntima, muy cercana. Es un simple recordarlo, un simple recordarlo, un simple abrirle nuestro corazón, nuestra mente, contarle lo que queramos contarle, y hacerlo de una forma natural diaria, y así ir alimentando y fortaleciendo esta relación con este ser de amor, que me ama incondicionalmente y quiere ayudarme a ser más feliz, quiere ayudarme a estar llena de paz, llena de amor, etc. Vamos a pausar ahora un momentito y vamos a hacer una pequeña meditación, Donde me siento en forma cómoda. Respiro profundamente. Y le abro mi corazón a Dios, este ser de amor. Que me ama. Quiere ayudarme a ser feliz. Quiere ayudarme a sentirme más llena de paz, más llena de poder espiritual. Y quiere ser parte de mi vida. Dios, el océano del amor y la misericordia, de la compasión, me guía. Me hecho recordarlo. Me enseña cuando lo recuerdo. Me empodera. Me llena de su paz. Simplemente, solo necesito recordarlo, con un corazón honesto. Y contarle lo que quiera contarle. Y en este silencio, Siento su compañía, siento su presencia, siento su amor. Y la vida se va haciendo más fácil, más clara. Es más fácil disfrutarla, es más fácil sentirme bien emocionalmente. Porque tengo la compañía de este ser de amor, Dios, que me llena con su amor, que me acompaña y me guía. Que al estar en su compañía sé que nunca estoy sola. Pues tengo la más bella compañía. Desde sé que 100% eternamente amor. De quien puedo ir en cualquier momento, esté donde esté. Ya que es simplemente recordarlo y sentir su presencia. Oh, Shanti. Buenas noches. Que disfruten mucho de su relación con Dios. Que cada vez sea más fuerte, más cercana, más íntima. Y que la disfruten muchísimo. Y que el año 2023 sea un año lleno de logros espirituales, llenos de salud y llenos de bienestar para ustedes y sus familias. Buenas noches y un shanti